Hola, ¿qué tal? Bueno, este video, en este video les voy a mostrar cómo podemos nosotros incrustar alguna imagen o algún documento de otro programa en nuestro Canvas, ¿ok? Eh, primero que nada, pues bueno, es abrir nuestro Canvas. Nos vamos a, yo voy a hacer este ejemplo con la sección de páginas, pero los pueden incrustar también en sus tareas. este Etcétera, eh, siempre y cuando encuentren el editor. Eh, nos vamos a la sección de páginas, generamos una página nueva, le ponemos nuestro título y llegamos a la parte del editor. Eh, nosotros queremos que la imagen o documento de nuestro otro programa quede precisamente aquí, sin tener que diseñarlo directamente en Canvas, sino utilizar otro programa para el diseño y después traernoslo aquí. Bueno. Entonces, ya tenemos listo nuestro Canvas. Ahora, lo que hacemos es irnos al otro programa donde este, tenemos nuestro diseño, presentación e eh, imagen que queremos traer. Para este ejemplo, yo voy a utilizar un Genially con una presentación que ya está hecha. Entonces, me voy a mi programa de Genially y en este programa voy a buscar la función o la herramienta de compartir. En este Genially, pues bueno, está... Aquí en azul, eh, voy a dar clic y me va a arrojar la opción de insertar. Esta es la opción que yo voy a seleccionar. Después voy a seleccionar la opción de iframe y voy a copiar ese link o ese código que me arroja. Ya que tengo el link o el código copiado, voy a regresar a Canvas. Y en la parte de abajo del recuadro para edición, voy a encontrar un símbolo eh, similar al de insertar con las dos flechitas. Voy a dar clic en este y en este espacio que se abre voy a pegar el código eh, que, que copié en el otro programa. Ya que quedó pegado, voy a dar clic nuevamente en este icono para que me regrese a la página principal. Y listo, aquí ya aparece mi presentación. Eh, ahora simplemente voy a guardar esta página y puedo ver cómo queda eh, mi presentación que tenía en el Genially Queda disponible aquí en Canvas. Puedo cambiar de diapositivas. En este caso, bueno, pues la primera diapositiva trae una función de este, contraseña. Entonces, eh, eh, voy a poner la, la, la contraseña para que me permita abrir la diapositiva. Uh -huh quiere decir que todas las funciones que venían en Genially eh, me van a aparecer aquí en Canvas. Es decir, las animaciones este, o las herramientas de edición que yo utilice van a aparecer aquí mismo en Canvas. Eh, otra ventaja de utilizar esta herramienta de incrustar, eh, mm, incrustar presentaciones desde otro programa es que cualquier edición que yo haga en el programa o en la presentación original se va a ver reflejado en Canvas. Por ejemplo, si nos regresamos a este Genial.ly y no sé, nosotros queremos añadir una nueva diapositiva, ¿okay? voy a seleccionar esta, la vamos a añadir y, por ejemplo, la vamos a poner en el segundo lugar de la presentación. ¿okay? Entonces, digamos que queremos añadir nueva información, cambiar algunas herramientas de, de edición. Eh, por ejemplo, vamos a quitar esta llavecita. Vamos a, eliminar, eh, vamos a eliminar estos bloqueos para que quede mi presentación abierta y añadir una nueva diapositiva. Pues bueno, primero me tengo que fijar eh, cómo quedaría aquí en, en Genially para ver si estoy conforme. Como pueden ver, ya no me está pidiendo códigos y ya me aparece esta nueva diapositiva añadida. Y aquí ya no tengo códigos. Ok, muy bien, me regreso. Um, Gina Lee me dice que ya están guardados los cambios. Entonces, ahora sí me puedo ir a Canvas. Y aquí en Canvas, sin necesidad de volver a incrustar el link, eh, voy a dar clic en actualizar. Puedo dar clic en actualizar. Eh, o hacer algún movimiento para que tan basada como un refresh. Voy a volver a abrir la página. Voy a buscar aquí el Genially. Y me abre nuevamente esta presentación que yo ya había incrustado. Pero, ¿qué pasa? Eh, los cambios que yo realicé desde Genially ya se ven reflejados aquí, sin necesidad de tener que volver a incrustar todo el link. Es decir, todo lo que yo vaya modificando en Genially, se va a ver reflejado en, en esta presentación de Canvas una vez que ya haya incrustado ahí. Si se fijan, estos ya no están bloqueados porque quitamos los bloqueos y me está apareciendo esta nueva diapositiva. Pues espero que les sea de utilidad esta herramienta para poder diseñar sus cursos en Canvas.